Thank you. Se baila. Y con eso nos vamos hasta la Unión Americana para el sonido Chester. familia Abrego Hernández, el Planchinón. Y es el estilo original de los H. estado todo de México Sánchez Veracruz, bueno con Y en Querétaro se baila. Y en Zapopa también se hace cumbia con los HB.